Si durante el proceso de petición de esposos me convierto en ciudadano, ¿ayudaría a agilizar el trámite de mi esposa? Sí, sí debería ayudar. Es bien importante que si están en un proceso de visa CR1 y usted es residente, que en este momento se pueden tardar dos años un poco más. Si en ese proceso se vuelve ciudadano, le recomendamos inmediatamente actualizar su estatus su o su información con el USCIS porque hay probabilidades de que sí les den prioridad y sea un poco menos el tiempo de su, de su petición. Entonces sí sí puede ayudar, así que es bien importante que si se vuelve ciudadano inmediatamente actualizar esa información con el USCIS para que probablemente le ayude en acortar el proceso.